Hola, ¿qué tal? Le habla Ara Maizone de Contemporary Real Estate y estamos aquí en esta propiedad que acabamos de listar. Queremos presentársela. Es de cinco habitaciones, tres baños, completamente amueblada y con piscina. Los invito a que entren. Queda ubicada en Davenport y está listada para 230 mil. Adelante. I'm